El, el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo actualmente se ha transformado en una red académica, digamos, en, en Latinoamérica y el Caribe, con más de 150 investigadores e investigadores asociados, con más de 28 centros de, de investigación de múltiples países de Latinoamérica y el Caribe, planteando en primer lugar, digamos, el nacimiento de la necesidad de desarrollar una nueva plataforma de formación, estudio, pensamiento y acción de la salud internacional y la soberanía sanitaria desde el sur, y, y básicamente eso se ha alojado eh, dentro de todo el grupo de trabajo de, de Claxo a nivel regional. Hoy... Sin duda el, el GT y sobre todo la relación con, con Claxo permite pensar cómo digamos, las nuevas tramas de la descolonización, de la soberanía sanitaria son temas eh, prioritarios para la región latinoamericana y caribeña y sin duda el, el, el GT de salud internacional ha hecho aportaciones muy significativas para eso. En segundo lugar me parece que el GT ha logrado articular digamos no solo una red académica de investigadoras e investigadores de producción científico de pensamiento crítico latinoamericano en salud, sino que también ha hecho eh, aportaciones y podríamos decir enlaces o eslabones con toda la red de posgrados de Claxo, donde el propio GT también tiene distintas instancias de formación crítica en el pensamiento crítico latinoamericano en salud, en salud internacional, en soberanía sanitaria, en VIH y salud colectiva, y creo que eso también es un ámbito muy, muy importante a, a destacar. Por último, digamos, y una tercera, digamos, eslabón, me parece que también el GT a esta parte de formación y a esta parte de investigación, producción, red académica, eh, le ha, digamos, logrado enlazar, digamos, también. Eh, todo un espacio de divulgación, ¿verdad?, de divulgación de conocimiento crítico, es decir, el, el propio GT ha podido desarrollar en el tránsito, obviamente, de unos años bastante significativos, ¿no?, como fueron eh, este periodo los años de la pandemia del SARS-CoV-2 para Latinoamérica y el Caribe, y en ese tránsito, digamos, la divulgación de, del conocimiento crítico sanitario desde Claxo, eh, los espacios de las conferencias de pensamiento crítico en salud, los espacios de los ciclos de diálogos, en primer lugar, de coronavirus y salud internacional, después de pensar eh, la, la, la pandemia desde la salud internacional y el, la soberanía sanitaria, posteriormente nuestras conferencias de refundación de los sistemas de salud, es decir, digamos, eh, fueron también generando no solamente una discusión hacia adentro de una red académica, sino una discusión con las sociedades, con los actores políticos, sanitarios, movimientos sociales, eh, gestoras y gestores de gobierno en el sur. Y creo que esa, esa parte de divulgación también enlaza mucho con lo, de, con lo último que quería plantear, que era el tema de redes. ¿no? Es decir, también, de alguna manera, el, el propio GT en estos campos ha podido eh, generar eslabones ¿no? de, de alianzas, no solamente entre investigadores e investigadores, entre egresadas y egresados de nuestros programas de formación, eh, sino que también se han ido construyendo redes entre academia, entre instituciones, centros miembros de Claxo, centros de investigación, universidades del campo de la salud que han venido a Claxo a interrelacionarse dentro del GT, sino también con la gestión y gobierno, es decir, el propio GT hoy tiene múltiples relaciones, no sé, en procesos de trabajo incluso y de formación o de investigación con el propio Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, con la Secretaría de Salud de México, actualmente con la propia ministra de, de Salud de Colombia, que es, digamos, integrante del GT, digamos, en, en Argentina. Entonces, creo que esa, esa articulación con la política pública y la articulación también con movimientos sociales, ¿no? O sea, que también ha sido una preocupación para nosotras y nosotros articular, digamos, con diferentes entramados de movimientos sociales, pensando que también la producción del conocimiento se aloja en los espacios territoriales, comunitarios, en las luchas, y por eso hemos trabajado en todo ese, este periodo con el Movimiento Sin Tierra, el área de salud del Movimiento Sin Tierra de Brasil, con la Secretaría de Salud de, no sé, de, de distintas centrales de trabajadores y trabajadoras en Latinoamérica y el Caribe, con la propia CONAE, con la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del del Ecuador, con distintas actoras y actores eh, comunitarios, bueno, con mujeres, con todo el movimiento de mujeres negras en, el, en Centroamérica, pero sobre todo en el Caribe. Es decir, para nosotros un poco esas articulaciones, es decir, esos campos han estado articulados en la propia, en la propia propuesta y, y red académica, que en definitiva para nosotros no nace solamente como red académica para producir divulgación de conocimiento, producción científica desde nuestras instituciones, sino que centralmente también nace como una ruptura, como una ruptura con ciertos paradigmas dentro del campo de la salud, como una ruptura también epistémica, es decir, de buscar construir una epistemología de la salud desde el sur y, digamos, reactualizar el pensamiento crítico latinoamericano en salud, dar nuevas voces dentro de Latinoamérica y el Caribe, dentro del campo de la salud, la salud colectiva, del pensamiento crítico en salud, y por último también construir una alternativa, una alternativa epistemológica, una alternativa de la salud desde el sur.